Está como si permanentemente, o sea, si uno en la toponimia se fija al otro lado de la cordillera de los Andes Neuquén, Cuchalco, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera <tose> Están las huellas del pueblo mapuche Entonces, este Tuvo una idea ya hace 30 años atrás con la revista Coirón A fines de la dictadura, dentro ya de la dictadura militar que hubo allá en, en Argentina Ah, ¿también y hubo dictadura militar allá? <risa> Era la, la moda. Entonces, y al llegar acá, eh, publiqué una revista, la edité, la número uno, que fue Coirón 2.0, para diferenciarla, de una revista que se publicó allá a fines de la dictadura militar en la Argentina, 30 años, más de 30 años, se llama Coirón. ¿Por qué Coirón? Porque fonéticamente suena bien, Coirón. Pero porque además es una gramínea que crece a ambos lados de la cordillera, acá también tengo unos ejemplares, y que realmente, que realmente, como se llama, es muy solidaria con sus habitantes, con los pueblos originarios. Pero además, no se lo dije a argentino en esa ocasión ese, y se lo dije recién cuando se presentó en la revista número 6 en Neuquén, ahora le digo el secreto, les falta una cosa, porque qué Coirón? No solamente por lo fonéticamente, sino porque Coirón fue una novela de un autor chileno sí, sí. que realmente nos, nos... a mí me conmovió. A mí también. Desde de nuestra región. Sí. El mar. mar. Daniel. Augusto. Belmar, Daniel. Benal. Incluso... No, Augusto. No, Daniel. no, no. Daniel. Daniel. No, Augusto. Pero, Augusto. Augusto Dalmar. Dalmar, Dalmar el otro. Este es Daniel del mar. No, que incluso... No, va tiene varios. Pero Coirón a mí me conmovió. Sí. Incluso estuvo trabajando en Virkun. Estuvo no. trabajando en Virkun. No en estuvo wow. trabajando como farmacéutico. No, somos... egresó como farmacéutico en la universidad de Concepción. Egresó de la Universidad de Concepción y es otro de los injustos olvidados del Premio Nacional de Literatura. Injusto, olvidado. Es que los premios son cuestiones... Mira, los premios literarios, me van a disculpar ustedes, son generalmente como los concursos de bellezas. Depende de las influencias. Y de las curvas que tengan, ¿no? Las curvas se las dejo a usted para que y le imaginen de como de quieran. Entonces, entonces yo eh, llegué con la idea... Nosotros, cuando fundamos la revista Colón allá en, en Argentina, recorrimos toda la Patagonia, y eso está escrito. Si alguien quiere algún artículo, una fotocopia de los artículos que se refieren a eso, hecho cuando recorrimos la Patagonia con la revista Colón que conmovió y cambió la forma de escribir de la Patagonia y disculpe que uno sea tan, este, así, soberbio pero fue así y está escrito por gente de allá, gente argentina cualquiera que me quiera pedir una fotocopia, gratuitamente yo le saco fotocopia y se la envío bien, llegué acá con el hecho de que hagamos, sostengamos y proyectemos una alianza con lo que es, en la realidad, la Patagonia Argentina, con, con, nuestro, con nuestra parte. Tiene, entre otros objetivos, contar, terminar con la concentración en Buenos Aires y Santiago. O sea, descentralización. Frente a la descentralización económica, tenemos que poner nosotros, la descentralización cultural, intelectual, cultural, cultural en este caso literaria, en el caso específico, nuestro. Entonces, ha sido un trabajo bonito. Ha tenido altibajos, en todas partes sucede eso, este, pero estamos en la lucha. Y eh, están invitados los presentes para el próximo encuentro que va a ser en febrero o marzo, creo que en febrero, entre, van a venir 10 eh, escritores argentinos, están invitados, para el cuarto encuentro binacional. Yo creo que la hermandad de los pueblos comienza por la cultura. No hay mejor instrumento que la cultura para la hermandad de los pueblos. Argentina, lo conocí, tuve 40 años. Son hermanos nuestros, la verdad las cosas. Son muy solidarios. Estuviste becado allá, ¿no? Becado. Estoy muy satisfecho de haber sido Y estoy muy satisfecho. Así que, por favor, entonces. Todos los gastos pagados. Totalmente. Eh, me, faltó un me faltó un poco de dinero y le contaba yo, me faltó un poquito de dinero para pagar un, un gasto que tenía, que le contaba Oscar. Y fui, este, ¿cómo es que dije? Este, para el 78, ¿se acuerdan del Mundial 78? Fui acomodador de cine. Me enriquece mi en currículo. En mi currículum, acomodador de cine, con la y la... Saludos por todos los que me han apoyado, por la agrupación, por la gente que ha creído en este proyecto. Moraima, muchas gracias por tu, realmente, tu hospitalidad y tu confianza en nosotros. De Porque no es el yo, es nosotros. Hablemos con nosotros, nosotros, nosotros. Salud. Salud. Eh. Salud. Después de la no no no no no no no no